Toma, headshot. Por puños. No nos interrumpas, por favor, amiguita. Voy a pelear. Oh, oh, oh, estoy escuchando. Ay, vaya, vaya. What? <gasps> What is he? this is Está apuntando con. Ya voy a esperar a que se construya, esto Ellos me están viendo ahora mismo aquí, ¿sabes? Ya se ha construido aquí, así que me muevo para aquí y le hago bing. ¡Oh! Vayas hecho, vayas hecho de la coronilla, monstruo. Ni se le veía prácticamente. Vamos a arruchearle. Arriba, arriba del techo. Y otra te ya. Y otra ya. Uno más. Ven. Y otra ya. No se sufre. Este, este. que no No huyan. Por Dios, Manches. <risa> oh, ¡Órale! Hit porque usas hats. <risa> <risa> ¡Ahí a la izquierda, ya put! Arriba, arriba, a la derecha. En el techo, güey. ¡Ahí! ¿Eh? No, si no le jackpot, si no le jackpot, me lanzo. <risa> Creo que falta uno, güey. ¡Cuidita para mí! ¡It's pues nice! ¡Oh baby! Bitcoin, desde acá ¡Oh, oh, oh, oh! oh. ¿Vale? Lo tumbé. <risa> Vamos por la caja del centro, Sí, sí, sí. Vale. Genial, genial. Fabuloso. Fabuloso, güey. Si había alguien allá arriba. Maldito sniper, man. No me lo puedo creer, bro. No me lo puedo creer. ¡Qué molo! Ojo, ojo, que se. que, que se salta. ¡No uses mi lanzadera! ¡Vas a morir si la usas! Si no la usas tú, la usas. <risa> no. No la... oh. Oh, el. enfermedas. No en el espero. <risa> Ay, cabrón, pensemos juntos. ¡Uy! ¡Ay, Helen murió! ¡Me está tirando toda la mierda! ¡No! ¿Con cuál puse para cambiar? ¡Oh! No, <risa> oh, giro, giro, giro. Shh, sh, sh. no, no... ¡Me quieres! ¡Oh, río, oh, río, oh, No diga nada, no diga nada. ¡Ey! ¿Qué onda, Fabi, uh. uy, por eso es bueno traer dos escopetas.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 Me queda solo uno, de Dream 30 kills No tengo escudo, pero él creo que tampoco Él es el que se tiene que mover ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Tardo o temprano te llega, me cago en mi puta vida ¡Woohoo! ¡Uh -huh! ¡30 putas kills, chavales! ¡Uh -huh! Ha llegado, ha llegado, ha llegado Alf, al fin, al fin ha llegado. Uf, ah, ¡tabanen! Eh, queda palenoso? un güey y un team. O tres güeyes son los perros. Bueno. Se uno, no, abrazar el árbol verlos, no. esto o se va a poner mamón. ¡Qué hombre! ¡No! ¡Qué no. chafa! No. Eso nos pasa por campear, sí, sí. Ay, no pensé que me a llegar. Toma. Voy a romperle la, la pared para pa que pasara el misil, pero lo he hecho bastante tarde. Hay una squad entera ahí, ¿eh? están, están arriba Si yo le rushe a esta peña voy a, ir, voy a estar completamente desventaja Pero ¿qué, el, el, el que haré, ¿vale? ¿Qué creéis que voy a hacer yo? Creo que, que me voy a ir hacia otro lado, ¿no? Seguramente que muera, pero Y, y, y lo bien que me lo paso yo Lo no bien que me lo paso yo jugando, vale hay, hay, hay que tener en cuenta eso Aquí, sí, lánzame hacia allí Uy, oh, hay un árbol, vale, ahí va ¡Ahí no vas! Que no, es que... no, tengo a 20 justo, okay, tengo, tengo más, tengo más Lo cuando quieras Vale, vale. Es, que, es que justo me, me estaba disparando venga, ahora ¡No! ¡Uy, árbol! ¡Uy! Uh, le pegué a uno, eh y el otro está ahí cerca, el no, otro está ahí cerca... No, Acerca la construcción, sí, no sé. atrás de la construcción, creo.